Para este martes 27 continúa el llamado a paro general de las actividades en la capital debido a las condiciones de vida, sociales y económicas y materiales del país. Sobre esta, paralizaciones dirigentes populares de esta ciudad afirman, la apoyan moralmente, pero no se unirán a la misma. No, aquí no tenemos programado paro. Nosotros como movimiento social popular, estaremos altamente vigilantes, porque hay muchas posibilidades de que se desarrolle un estado de represión. Entonces, en ese sentido, nosotros también no veremos en la obligación y en la necesidad de tomar medidas y desarrollar acciones con el objetivo de contrarrestar esa estado de represión que pueda suceder en San Francisco de Macorís y en los pueblos que estén en lucha. En este orden, el vocero de Frente Amplio de Lucha Popular, Falco, aclara, pese al apoyo, en esta ciudad no habrá huelga. Mira, en San Francisco de Macorís no hay huelga y nosotros eh, estamos dando un apoyo moral. Aquí no hemos llamado ni siquiera a movilización, o sea que eh, todo estará normal, las labores diarias estarán funcionando las escuelas, universidades, en fin, todo lo que se mueve a diario cuando es día laborable en San Francisco Macorís estará normal. Sobre la solicitud de algunos sectores de que aunque las disminuciones en los combustibles han sido mínimas, también deberían estar incluidas en los reclamos la reducción en el costo de los pasajes. El dirigente popular dijo, las condiciones no son las adecuadas. Mira, eh, nosotros, el problema de este país no es pasaje de, de transporte. El problema de este país es que hay un combustible que con un excedente de más de 80 pesos y ese excedente produce eh, muchas alzas, o si no se estuviera eh, cobrando o ese impuesto, la situación económica estuviera mejor, los pasajes estuvieran más baratos, pero como quiera se está comprando, se bajan la gasolina, pero no han bajado los eh, artículos de primera necesidad, no han bajado los repuestos, no han bajado nada de lo que los choferes ni la ama de casa utilizan. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.